Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a Fortnite Un día más Y aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Así que vamos a ver Si conseguimos el doctor extraño Que nos queda muy poquito Vale, a ver, espera un momento eh, hasta aquí ya El pase de batalla, aquí lo tenemos Vale, nos quedan 5 estrellitas Un nivel más Y lo conseguimos Así que vamos a por Vale, Doctor extraño Vamos a ver si lo conseguimos Venga chavales Darme ánimo <ríe> Adrián aquí siempre Cambiándomelo todo, pero bueno <ríe> Pide más ahí los rollos Ya De todas maneras, voy a coger el doctor extraño Espero que no me lo cambie más Aquí Aquí lo del club Fortnite y tal a ver, roja sin híbrida bueno hay de todo un poco como siempre así que vamos con no. serie de ídolos otra vez la selección de epi bueno queda una semana todavía vamos a cambiar el modo de juego okay. cero construcción en solitario. Pues venga. Semana de enfrentamiento que el paralelo. Así como una minigun paralela y un fusil paralelo. La misma partida, empleo de oponentes con armas paralelas. Mejor un arma paralela, en un banco de mejora. Y sobrecalienta cualquier arma paralela. Tenemos ahí en pisos picados que. No tenemos ahí. La zona descubierta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Ok. Ya vamos a por esta Vale, cerca del pueblo pesquero y tal No sé Vamos a ver Si consigo ahí por aquí Ahí Vamos a ver Vale, haremos esa mismo de la resistencia De momento Estas son muy fáciles Ya las ya la haremos o no Este es destruye la estructura es una ametralladora ligera es Para cinco veces En cinco segundos un explosivo remoto mientras te desliza tiene Un oponente con un subfusil de co... de reparación Un surtidor de gasolina, qué gracioso No sabía yo eso Solicita ataque aéreo mientras va en un tanque Bueno, ahí hay unas poquillas Ok Y la de la anispada que ya iremos también a los Jonesy Vale, reunión ni chip del mando de la OI y otro en masión magnífica. Bueno, pues ya iremos. Vámonos aquí establecer conexión. Y nos queda muy poquito, ¿eh? 23.000 puntos de experiencia. Y subimos. Así que vámonos. Pero ya. Ipso facto. Vámonos, Speedman Black. Venga, vamos a ver Venga, ahí vamos Tenemos que caer por el pueblo pesquero Más o menos por ahí Ya estamos por aquí Vamos a ver Si nos viene bien Tengo la coronita A ver Bueno Vamos a verlo Bueno Vale A ver salseo Pero bueno Ahí vamos A ver, por aquí, por aquí, que podemos establecer conexión Aquí, aquí, justo donde he señalado Allí Malo bueno, que no tengo ningún arma, pero bueno Venga No sabemos que si el paradigma lo pilotará. Bueno, sí. ya estás al día. Ahora necesito ponerme otra cosa con urgencia. Venga, vamos a pescar. Piezas de mecas pequeñas, piezas y empapadas. Bueno, empezamos bien. Lucilla, pobrecillo va a morir y no sabía aquí, salticón vale venga, aquí un puntito de pesca no tenemos si la mar porque me gusta a mí la pesca Tiene que haber peces, vamos Ok Captura piezas mecánicas En zona de pesca Eso como es, tío Zona de pesca Pues tiene que ser eso Vaya, vaya tela Si cogiera Otra cañita No El Profesional, digo ¿Hay pesca aquí o qué pasa, tío? No veo la pesca No veo los peces, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí, tío? ¿A los peces? Si ¿Sí aquí siempre había peces ay mira Un de este de... Reparación Vale, lo gasto Un poquillo ¿Y ahora cómo se rellena esto, tío? ¿Rellenar soplete? Perfecto, ya lo tenemos Vale, me lo gasto otra vez Toma, toma Lo rellenamos Bien, pues ya lo tenemos Vale, ya estaría Ok No, ni chico, no quiero para nada <coughs> Me los de esos, tío La zona de pesca, no tengo ni idea, chavales Luego Otra barca Pero bueno, yo me voy Va a venir la tormenta Vamos por la costa, yo creo. ¿eh? Lo que no veo ya, te digo, los peces lo, lo... eso, no sé qué miedo me ha dicho de zona de pesca. Eh, eh, aquí hay, eh, aquí hay. Aquí hay. Venga, rápido, ven la tormenta. Una pieza mecánica Bien Una Bueno, algo es algo Hermano, ya sé cómo conseguirla, ¿vale? Voy a buscar otro de estos de pesca Uy, hay que vio Ya Vale Me lo llevo ¿Tenemos la galín por ahí o qué? Venga Escopeta de barril Por ahí Y está la minigun paralela ¿Ahora qué? ¿Ahora que me quito? Pues nada es Una minigun paralela y un fusil paralelo En la misma partida Necesitamos un sin paralelo vale bueno, vale bueno a buscar otro de este de pesca y a huir de la tormenta que de hecho ya viene por ahí y madre mía que miedo me da quieto ahí quieto Quieto, quieto. viene la tormenta. Que viene la tormenta. Ay, que me va a pillar, tío. Como siempre. Y ya. Venga, coge la de esta. Coge la, coge la. Bien, la tenemos. Me quedaría otra, pero bueno. No tenemos que huir tela, eh. Bueno, bueno. Oh, me nada más que llevo ahí la curilla también Venga Molaría, pero bueno Apaño con la otra El pollo La puesta arriba arriba, vale, vamos a ver Aquí el Daily Booger. Eh. Vamos amigos A Spiderman, vamos a tu destino aquí el Daily Booker, <ríe> vámonos, vámonos, corre, andolero, corre. <ríe> Pollo Ay, qué mejor <ríe> podido, que no he podido Venga, que quedan 26 ojos aquí, eh Vamos a tener aquí un vehículo No, esto no No se abre, tío Tío, yo que se abría, ¿ves? <ríe> a ver Matanga. Lo tan chulo aquí Vamos. Lástima lo de la pesca Podríamos pescar por aquí, digo yo A ver Creo que He visto por ahí una rana o algo, tío Una rana No sé. tragando todo a ver, uno menos a ver si tiene la esta la paralela esta ah no escopeta no es lo que yo quiero Tío El tirador este Así lo indico Y hay uno Se me va si puedo pescar, tío Sin que me moleste No, hay pesca por aquí bueno, otra más pesca Ok Cuidado Pececitos, ¿Dónde estáis? pececitos? ¿Qué viene la tormenta? Aquí ¡Ey, eh, que viene y yo me voy para allá! Ahora no, no encuentro los peces. He la barca Y he perdido los peces. Bueno, pues ya no me voy. Ya que está aquí, ya que estoy aquí. Intentamos hacer esto. Me queda. Venga, hombre, no me tangues. No me troles. Aquí pescando la tormenta, chavales. ¡Venga! Bueno, ¡Lo tenemos! Lo que Espero que lo siente no tenemos el coche ni nada, pero bueno Cuidado No habrá nada, pero bueno ¡Galas tú! Venga, ponte a salvo, Spiderman por ahí a uno uno con pollo ¡Fu! madre mía chaval en la primera partida vale españa todavía bueno tenemos poquita cura lo que hay así que ...cuidado por aquí... ...si ponemos alguna curita o algo... ...vale... Esto aquí... ...va a ser cura o no cura... ...hola Apto Gaming VMK... ...bienvenido... Bueno, ...nos estamos curando por aquí... ...cuidado que viene en el... En ...el autobús de batalla... ¿No ha visto qué? ¿Cuándo? 來 Me cae la munición fuera Y descarga Al division No sé si podré darle un poquito De momento estoy con este Si no llega, Estaría un poquito más de vida. A ver si pego pesco algún pez. Ah, no, hombre, no me trolé Venga, pez escudo. No necesito pez escudo. Vaya mierda. no he dado ni en el sitio. Ya se queda conmigo. Ahí. Otro pececillo. Eh, ¿de dónde? está Aquí Ya sí, munición Ya, nada más es malo, bandolero Ahí, riéntalo Me cago en la mar Ahí Ahora que venga otro. No puedo ir con el coche. Y nos vamos a quedar detrás de la ruquita, ¿vale? que okay, ya quedan dos nomás, ¿eh? andar por ahí ojo, eh la corona que nos delata tenemos que buscar otro sitio y de momento estaría bien ey que lo veo ay si me va ahí se queda quieto, tío si no, es que no lo voy a poder dar estamos quedando vuelta va, maldito Quedé así otro más. ¿Qué si no para de dar bote, a ver. Me ha a mí. ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Ah! Malo he hecho, tío. el fusil térmico, claro, claro. Está bien, está bien. Lo he intentado ir detrás de. Atrás de... Pero bueno Se quita la, la coronita Qué mala suerte Tercero, tío, que no le he dado <ríe> Ok Bueno campeando por ahí, a ¿eh? ver Bueno, vamos a ver. Ahora la cadena de control. Ya sabéis. Oiga, oh, ¡Que ¿eh? Madre mía. Ahí más o menos. Venga, vamos para allá. Voy más o menos Vale Ahí sería Lo paso <ríe> Ok Está por ahí por el árbol o algo. Que no lo veo ahí, a la de la Arba. ok. Así que tenemos ya la casa esa ahora. Vale. Entre archivo. Ven, vamos a ver el archivito esto. Oh, Ojo, ya estoy marcado encima. Ok, vamos por aquí. Cuidado que hay movida, ¿eh? aquí han abierto ya el cofre y todo estuvo que me da una pistolilla y una granada, a ver, y tres granadas, pero bueno vamos a ver, esto tiene que estar por aquí, los documentos, esto estamos como siempre, tío, que poco me está gustando la cadena de control Vale, si me da igual Otra vez, más marcado, tío Venga Bien, ya soy nivel 100, chavales 101 A la próximo me compro el trae que este tampoco lo quiero, sé que tenemos otro cofre encima no veo lo otro pero bueno y quieto se picó tío no encontrar los documentos estos no no esto no creo que sea yo no lo veo ¿eh? a ver tiene que estar ahí más para adelante a ver me tiro aquí sube sube sube sube amigo a ver porque los documentos tienen que estar aquí tío lo malo que estoy debajo porque es que estoy lo harto y no los veo, los documentos Está debajo, tío Estoy harto de él y no No lo veo De mierda De misiones que me dan es térmico. sé que oigo algo Pero no o sea esto el ordenador este, <ríe> me lo cargo todo, venga hombre me cargo esto porque, tiene que estar ahí en la caverna eh, pues nada aquí no me va a dejar o qué, tío o no, si es que no Me va para abajo o algo, yo qué sé Vale Otra vez más han marcado que viene la tormenta Ahora me meto yo abajo <ríe> Buena hora de meterse aquí Buena hora <ríe> A buscar cosas Mira la taladradora Qué graciosa la taladradora y yo cualquiera encuentra el de ese, tío Bueno, pues vámonos Aquí Se me complica la cosa, tío, en la cadena de control Vamos, a Spiderman Voy tratando de ir todo lo resto que puedo. Ahí bajadita también, incluso. Vamos. El puente, o por donde sea, salta, Spiderman Eh, la tenemos luneta. Eh, tenemos de reparto. Vámonos. Llegaré. No llegaré. Uf, por los pelos, eh. Curo. Hola, Chagua. Muy buena. Bienvenido. Vámonos. Bueno, para el Daily Bugger. Vamos al Daily Bugger. ¿Esto qué es? Ya podemos. Pueden pasar un vistazo por aquí Venga, vamos a echar un vistazo por ahí A la zona esta nueva, otra, otra, Esto no había visto, tío El colisionador Madre mía, que se me ha ido la, la pinza ya aquí ¡Se me ha ido la pinza! ¡La fur, furgoneta voladora! No quería es que me había quedado aquí ¡Ostras, ¡Ostras, ostras! ¿Esto qué? ¡Ojo! ¡Ojo esto, eh! ¡Ojo! Ojo Cambiamos de... Sí, ya de la saqueada Pero bueno Yo por echar un vistazo aquí, ¿vale? Ojo, ojo Ojo Vámonos, vámonos Aquí pues, tenemos vehículo, también Vale ¿Y qué? Nah, tampoco hay nada importante por aquí, ¿vale? No veo nada así reseñable Nos vamos Bueno, colisionador Tendremos que visitar eso próximamente <ríe> Nivel 14 Bueno, ya va más que yo Si yo estoy en nivel 4, creo Yo he jugado dos veces, nada más Para subirlo al canal Venga, vámonos Porque automóvil de batalla me lo llevo. Cambio de vehículo. Hombre. A destrozarlo todo, chavales. A destrozarlo todo. Tartarquito. Madre mía, chavales. <ríe> ¡Eh, eh, me disparan! <ríe> Vámonos para el Daily Bugle ¡Eh, eh! ¡Que me disparan otra vez! Otro no ejercito de tío, hombre. Tenemos un helicóptero y todo. No sé si puedo subir. Me lo he puesto muy alto. Yo, los dos de estos son Mira, me dan que me dan, que me dan, <ríe> ahora voy a la. Si dan, ya con el helicóptero también Vale Ya destroza el Daily ¿eh? otra vez Como la otra vez ¡Vuela, vuela, vuela! Que me subo a la Que me subo a la montaña Tira, tira para atrás. Vámonos, vámonos. Que vienen. <ríe> Lo dejo aquí. Aparcado. Pero... Que me llevo el tanque ahora. <ríe> se la ha llevado bien ¿eh? vicario en tanque yo nadie con el tanque ahora si me aclaro lo tengo aquí un poquillo encallado ahí tenemos doctor extraño ¿Le da para por <ríe> Que se me monta el dos este años que me mata. <ríe> <ríe> <ríe> ¡Pelea lo de los dos extraños, este chavales! <ríe> ¡Te atropello! <ríe> ¡Dios de vida que tiene! ¡El pavo! Y viene la trompeta. Cuidado, no me da nada, tío. ¡Ay, ya mierda! ¡Odio! Dios, Dios, odio! Me están disparando de todo ¡Me están disparando de todo, chaval! ¿Que nos vamos en el autobús de batalla? No, con el tanque Venga, vámonos Me quedo aquí encallado Me cago en todo Salgo de aquí, tío <ríe> <ríe> <ríe> Curre, que no liquida <ríe> He visto uno, eh No, la grieta y todo, tío ¿Habrá tiempo de curarme? Yo creo que sí No No No dio tiempo Bueno, volvemos a sala y nos compramos el trajecillo ya y puede estar bien.